Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues hoy quiero hablaros de un fenómeno que yo creo que se nos da a todos, sí, y creo que alguna vez te ha podido pasar. Son las coincidencias y las casualidades. Y me gustaría que al final del vídeo escribierais aquí debajo y me dijerais si os ha pasado o cuál es el caso que os ha pasado y estaría bien recoger pues no sé un montón de casos relacionados con esto es muy curioso porque a mí me han pasado ciertas cosas y no con esto pues tenemos premonición ni somos adivinos ni somos profetas ni nada de esto sino que nos ha ocurrido hace poco estuve yo pues viendo una serie de documentales a raíz de esto, pues estuve buscando pues, unos archivos que, eh, bueno, estaba relacionado con el tema del Santo Grial ya sabéis que en este canal tenéis un programa que hablo del Santo Grial, el que está en Valencia y eso ocurrió, pues un día hice pues este vídeo a los pocos días Estuve viendo documentales y justamente me llaman a la puerta y de hecho ya sabéis que la editorial Almuzara pues me envía libros pues para poder leerlos y sobre todo pues bueno darle salida por aquí o por Facebook ¿no? y que la gente conozca pues los libros ¿no? sin ir más lejos antes de continuar pues me ha llegado este libro Extremadura Secreta. Fíjate, me ha llegado este libro hoy, precisamente, de Israel J. Espino. Así que me lo leeré, me lo voy a leer, pero sin desviarme del tema. Aquel día, pues, llaman a la puerta y era el cartero con un libro sobre el santo grial. Y dije yo, bueno, será coincidencia. Un tiempo más tarde estuve pues, eh, intentando pues, hacer un vídeo sobre el tema, eh, temas de Jesús de Nazaret, que sobre todo aquí también tenéis más vídeos, y estuve viendo pues, una serie de programas de algunos compañeros de aquí de YouTube, algunos documentales, y qué curiosidad, porque yo no se lo cuento a nadie. Yo cuando voy a hacer un programa, pues lo hago yo solo directamente. Y no, pues bueno, salvo algún compañero de en busca de la verdad, pero yo con la editorial no hablo. Y qué curiosidad, que me llegan dos libros de Jesucristo. Uno relacionado con la, con la última cena y otro relacionado pues con hechos que se conocen poco de Jesús de Nazaret. ¿Coincidencia? No lo sé. ¿Casualidad? tampoco lo sé. En otra ocasión estuve, eh, esto me ha pasado varias veces, estuve soñando con personas que luego te encuentras en la calle, pero que son personas que en el lugar donde te los encuentras están fuera de contexto, no tiene por qué estar ahí esa persona, curiosamente, y te lo encuentras. o que hablas con una persona y en ese mismo día, ojo con esto, hablas con una persona y, no sé, te refieres a una tercera persona y cuando estás hablando sobre esa persona de, oye, ¿qué sabes de fulanito o qué sabes tal? Pues mira, no sé nada y te lo encuentras. Y quizá hace años o meses que no has visto a esta persona son coincidencias yo sé que para todo esto hay cálculos y ecuaciones matemáticas de probabilidades pero claro yo no soy matemático yo soy un científico matemático de estar por mi casa es decir que no tengo ni idea pero esto ocurre coincidencias podríamos hablar de muchas coincidencias más de cosas que ocurren que sin motivo aparente, y esto yo no creo que sea algo paranormal, sino es algo que nos ocurre y que realmente no sabemos qué es lo que se produce en este universo. Por lo menos yo, no tengo ni idea. A veces esto de las coincidencias nos puede dejar un poco fuera de lugar, atónitos, es decir, caramba. Por qué se dan estas cosas. He oído muchos casos de coincidencias, he oído muchos casos de casualidades y que te dejan atónito. De hecho, recuerdo eh, en una ocasión eh, que soñé con otra persona y que esta persona en mi sueño fallecía. Y esta persona, al cabo del tiempo, no mucho tiempo, me enteré de que había fallecido. Yo esto se lo conté a varias personas y me dijeron, eso puede ser premonitorio. Y yo creo que no es nada premonitorio. Yo creo que algo hay en el universo que nos conecta con estas casualidades. La verdad es que era, no era un, era un amigo, no muy cercano, era un amigo pero era cercano a otras personas de mi entorno. Y me enteré a través de estas personas, me dijeron, oye, ¿sabes que fulanito ha fallecido? ¿Y qué le ha pasado? Pues un paro cardíaco. Y a, a, ahí me acordé, pues mira, yo he soñado tal. Y claro, desde que yo lo soñé hasta que este señor falleció, pues no hay coincidencia de fechas. Simplemente aquello me vino a la mente, aquello me vino en el sueño. Todo muy curioso. Yo me gustaría que dejarais aquí debajo si os ha pasado esto y parece que nos vamos a volver locos, ¿verdad? Parece que estamos locos y que estamos aquí pues diciendo cosas un poco fuera de la realidad. Pero es que a mí me ha pasado y conozco a gente que le ha pasado. Muy curioso, ¿verdad? Me gustaría conocer vuestros casos de primera mano y que me contarais, oye Rafa, pues a mí me ha pasado tal cosa. Si no, pues lo enviáis al correo electrónico eblverdad.com, lo, envi lo enviáis ahí y me contáis vuestro caso. Si no, me podéis contactar a través de la página web eblv.es y ahí pues me contactáis y me lo contáis. Porque es súper extraño. Son coincidencias. Es muy curioso, ¿verdad? Pues bueno, yo por mi parte os dejo estos pequeños casos, que tampoco son casos muy trascendentales, pero yo sé que a vosotros os pasa todo esto. Y quizá, no lo sé, el universo es como que está conectado todo, todo está conectado entre sí. No ocurre nada porque sí, no ocurre nada porque se deje al azar. Muchos hablan de que el universo es como una matrix y que vivimos en una realidad que no existe. Yo esto no lo creo. Yo creo que es una realidad. Cada uno vive una realidad. Cada uno vive su propia matrix. Y que quizá el universo, cuando sufre esas microalteraciones, vete tú a saber, pues es cuando ocurren estas coincidencias o casualidades. ¿Qué casualidad? me ha ocurrido esto? ¿Qué casualidad que me ha ocurrido lo otro? ¿No os ha pasado que cuando un mes tenéis un gasto económico y de repente os vienen gastos, problemas económicos, más gastos, más pagos y ese mes es como que viene todo de golpe? ¿No os ha pasado? A mí me ha pasado. Es muy curioso. Incluso meses, que es como una coincidencia, que llega todo a la vez. Todas las malas noticias, todas las buenas noticias. Y es como que todo se agrupa. Como que hay un, no sé, un algo que o todo lo bueno o todo lo malo coincidente uno con el otro. nos ¿No ha pasado? A mí sí me ha pasado. No sé, esto es algo que el universo nos, nos juega, como unas malas pasadas o unas buenas pasadas, no lo sé, pero que el universo está ahí como, como vivo, está activo, ¿no? Y es como que te va lanzando ciertas cosas. No sé, yo por mi parte quiero saber vuestros casos, quiero que me comentéis, me imagino que a muchos os ha pasado cosas de este tipo y no por ello es paranormal, al contrario, sino es algo que ocurre y que quizá exista un algoritmo, un cálculo matemático, no lo sé. Pero me gustaría que me contarais esto. Yo por mi parte nada más. Os dejo y esto ha sido un vídeo flash, un vídeo así de estos repentinos. Porque creo que estas cosas que pasan, quizá por casualidad, es bueno contarlas y que vosotros me las contéis. Y haremos más programas sobre este tema si es que os apetece. Así que yo no tengo nada más que decir, quería exponeros esto. Un beso, nos vemos pronto. Hasta la próxima.